Partimos entonces, profe Rafa, con la primera, ¿cierto? Ya, exactamente. Vamos, entonces, vamos con la, vamos con la primera pregunta. Con, ya, vamos a partir con la primera, ya, vamos a partir con la primera pregunta, ¿cierto? Que esto, ojo, está importante recordar que son preguntas que el DEMRE liberó, o sea, estamos trabajando con preguntas oficiales que el DEMRE nos, nos ha entregado para que los, los distintos estamentos podamos trabajar en ellas. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. Un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno cuesta 7.440 pesos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de un metro de dicho papel en pesos? Y ahí ustedes pueden observar que tenemos eh, cinco alternativas donde cada una de ellas representa eh, eh, esta expresión que me podría a mí representar el valor de un metro de este papel higiénico. Entonces, la pregunta, al igual que la vez anterior, ¿a quién temático corresponderá esta dicha pregunta? Perfecto. Empecemos entonces, profesor Rafa, a analizar un poco la pregunta, ¿sí? Sí. Eh, tenemos entonces, un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno, cuesta 7.440. Ya el enunciado nos está entregando eh, algunos datos importantes de cómo poder observar <coughs> y enfrentarnos a este problema. Primero, quizás preguntarle a los estudiantes a qué eje temático está relacionado a este, a este problema. O sea, es una fracción. Ah, la mira, la mira, fracción. mira, aquí tengo Ezequiel. Ezequiel dice problemática con datos entregados, solución, división con multiplicación. Y Fabián dice números. Nacho, Liceo Manuel de Salas, Paula Oli. Perfecto, sí, vámonos con, con, vámonos con la pregunta ya. Bien, corresponde justamente al eje temático números, al primer eje temático de, que, eh, que nos indica el DEMRED dentro de los ejes que deben estar presentes en esta prueba de transición. Y partamos. Entonces decíamos que tenemos un paquete, ¿cierto? Vamos aquí a mostrar un paquete. Eh, Vamos a tratar de, de representar un paquete a través de un cuadrado, ¿sí? eh, de 6 por 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Fíjense lo que estamos haciendo para que se pueda eh, visualizar un poco mejor este problema. Una estrategia que está utilizando para obviamente poder res responder a esta pregunta. Sí, sí acá. Hacerla más sencilla. Acá tendríamos los 24 rollos. ¿Sí? Los 24 rollos de confort. Y sabemos que los 24 rollos son 7440, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Y eh, qué más nos indica? de rollo de papel higiénico de 50 metros cada uno, pero entonces para poder saber lo primero que vamos a hacer acá es saber cuánto, cuál es el valor, cuál es el valor de cada uno, de cada rollo de confort, ¿sí? por ejemplo este que podría estar acá, ¿sí? para poder saber el valor de cada rollo simplemente qué es lo que hacemos, vamos a dividir el valor Total por la cantidad. ¿Cierto? Sí. Y lo vamos a ver expresado de esta forma. Al hacer esa división, ¿qué es lo que encontraría? Encontraría el valor de cada uno, cada rollo, ¿cierto? O sea, eso es el valor por un rollo de confort. Así. Ah, sí. Sí. El valor de un rollo de confort. Ya, ya tenemos un poco eh, el valor de un rollo de confort a nivel de expresión. Y ahora simplemente vamos a. Dividirlo por 50, porque nos dice el enunciado del problema: un paquete, de rollos 20, un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno. De 50 Bien. metros cada uno. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá, a través de una fracción, la vamos a dividir en 50. ¿Sí? Al dividirlo en 50, lo vamos a poder escribir. Como 7.440 dividido 24 por 1 dividido sí. 5 ¿cierto? Exactamente, porque es una división de fracciones, ¿cierto? Y al dividir fracciones es lo mismo que multiplicar por el recíproco, que es el paso que está haciendo usted ahí en ese ejercicio. Así es. Y ya estaríamos casi listos, simplemente tendríamos que adecuar el resultado que generamos acá en atención a las eh, alternativas que tenemos y... Coincide perfectamente con la alternativa C, ¿cierto? Sí. 7.440, bueno, 7.440 por 1, es 7.440, ¿cierto? Sí. Por y 24, 24 por 50. Bueno, ahí sea, no es necesario multiplicar porque si observan la alternativa, no realizan el producto, sino que lo dejan expresado solamente. Entonces, por lo tanto, vamos a marcar... Recta, Letra C. C.